¿Nenes? Mmm. Yeah. Espero que estén fantásticos Les quiero pedir disculpas porque he estado un buen tiempo sin subir videos. Y es que he estado con el tiempo de servicio militar obligatorio en Cuba. Y pues no puedo grabar video porque no estoy en mi casa, o sea, obviamente. Pero bueno, y aquí estamos y vamos a tocar un tema muy importante. Te voy a enseñar a cómo ser millonario en Cuba. What? Sí, sí, no te rías, en Cuba sí se puede ser millonario Sabemos todas las limitaciones que tenemos y cómo funciona el país Pero eso no significa que no pueda ser millonario Y aquí te traigo los negocios más rentables En qué se puede invertir Y cómo tener plata y mucho dinero Pero antes suscríbete y recuerda que yo, el Marquitos El hombre más sexy de YouTube <risa> Pero bueno, dejemos la larga de sentimentalismo y vamos al grano del video de hoy Cómo ser millonarios en Cuba yeah. Primer paso Estate consciente de los negocios que más dinero van en Cuba Como por ejemplo, los negocios que trabajan con turismo son los negocios que más dan dinero Ventas, artículos, rentas y prostitutas pero bueno, sí, son parte de las cosas que más dan dinero en Cuba Y es que Cuba es un país con mucho turismo Entran extranjeros, salen extranjeros y dejan mucho dinero en Cuba Y ahí es las inversiones Tienes que invertir en todo lo que nada que a ver con extranjeros Cosas que van a comprar los extranjeros o algo así Sacarle guara, hablar con él, no nada había tú sabes, una amistad coqueta Y nadie sabe, a lo mejor te casas con el extranjero, te gusta, tú le gustas a él de la plaga se convierte en tu chubadadio, chuar mommy. O sea, o sea, no sabemos. Y por aquí te voy a dejar un video de cómo conseguir un chubadadio y cómo a terminar con tu chubadadadio. O sea, o sea, video. El otro negocio muy rentable en Cuba claramente es restaurante, cafetería y todo lo que tenga que ver con comida y productos. Porque si sí, en Cuba hay hambre, quiero pizza. Hay que alimentarnos. Si sí, claramente sé que los precios en las restaurantes y cafeterías son caros y que no hay de todo tipo de productos, pero okay. Pero no sé, tú vender lo que más necesidades en Cuba creo que es una gran entrada de dinero. No lo sé. Piénsalo. Y también piensas de tú y yo juntos, bebé. Toda la vida. <risa> no sé por qué intenté hacer el ki en vez de ser un ki, hice un <risa> O sea, o sea. Me quedó fatal, eso me quedó horrible El otro negocio que yo creo que es una gran inversión para vivir en Cuba Es desde de la compra y reventa A ver, en este quiero hacer una cosa en claro Para mí es un negocio un poco hipócrita y poco moral Porque estás comprando algo que está en necesidad Y lo vendes un poquito más caro y así ganas tu clean. Te aprovechas de la necesidad de las personas y lo vendes a un precio que pocas personas pueden alcanzar Pero es un poco antimoral, pienso yo Y así es chicos, eh, el capitalismo de anda, Cuba es... Eh. Un aplauso al capitalismo y ahora te voy a enseñar las profesiones que deberías ejercer en Cuba Lo anterior era en cosas que puedes invertir y dedicarte Ahora son profesiones y cosas que deberías estudiar No es lo mismo Uno es como un par de meses y el otro es como un par de gemelos Parecido, pero no es lo mismo En Cuba hay tres profesiones que debe ser Profesión número uno Deportista hey. Profesión número dos Guía Turístico. Eso tiene que ver con lo anterior, pero bueno, ya eso ya no es un negocio por fuera. Es tu trabajo por el Estado. El tercer trabajo, estudiar. Ser presidente del CDR. <risa> ¡Gay! <risa> <risa> <risa> Ay, yo, yo, yo mañana voy preso. Yo mañana voy preso. Los influencers y YouTubers como yo la tienen más complicada, porque por muchos seguidores que tengamos, las formas de pago que tiene, la, la, la, la, la, la. las formas de pago que tenemos es muy complicada de hacernos Tú tú me debería pagar a mí a una cuenta, pero en Cuba no pueden pagarme. Por tanto y demás, te debería tener una familia de extranjero que ellos le van el dinero a la familia y la familia me la se a mí. Pero ¿qué pasa si no tienes familia? Pero ¿qué pasa si te estafa? Son preguntas que no nos dicen cuando nacemos en Cuba. No lo sabemos En realidad yo aún no estoy cobrando por YouTube Es una larga historia un poco complicada de explicarte Pero no estoy cobrando por YouTube Vende de 3 mil y pico suscriptores Pero es que mi contenido eh, más conocido es pasado en shorts Y eso, bueno, suscriptores, pero no monetizo Yo quiero hacer un video hablando sobre YouTube en Cuba bla, bla, bla, bla, bla, bla Pero eso va a ser más adelante Y antes de hacerlo, te pido que lleguemos a los 10 likes Sí, no te pido mucho 10 likes Es que soy YouTuber pobre Mira, quiero decirte algo antes es un país de los más pobres del mundo pero de los más viscerales también Difícil de vivir y muy difícil de salir adelante Y también salir del país eh, Muy complicado Pero no por eso tienes que por convencido de vivir en la pobreza sin invertir Sin buscar tu mejor futuro Aquí sí se puede Ahí. Ahora, ahora pensándolo bien Yo desmotivador, cómo, ¿cómo sería yo de motivador, O sea, quedaría perfecto Pero bueno, ya esto es todo por el video de hoy Brother, regálame un like Es que te, dije, no te te dije las cosas que más te iban a dar dinero Lo que más funcionaba, no te marees Pero bueno, hasta aquí las clases, ya me voy pues, hey, Me despido, hasta luego, brother Eh, eh, eh, eh. espérate Bye. Espérate, vale, espérate un besito